Hola, soy Carolina Vera y quiero que construyas la vida que deseas. Hoy voy a hablar sobre cómo darle sentido a tu vida. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué sentido tiene vivir la vida? Estas preguntas nos las hacemos todos y la respuesta es tan importante que es la diferencia entre vivir una vida activa, plena y feliz a otra con depresión, ansiedad, adicción. ¿Estás buscando sentido a tu vida? Cambia el buscar por crear. Crea sentido a tu vida. ¿Cómo? En este video ofrezco cuatro pilares desde los cuales puedes construir el sentido a tu vida. Coge un lápiz y un papel. Veámoslos uno por uno. El primero, el crear sentido a tu vida se encuentra en tu interior. Es una mezcla entre autoconocimiento y actitud. Hazte preguntas como, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Qué me da energía? ¿Para mí qué es el éxito? Segundo, el miedo va a ser tu compañero de viaje. No lo evites. Aprende de él. ¿Qué te da miedo? ¿Te da miedo fallar? ¿Te da miedo lo desconocido? ¿Te da miedo lo que dirán los demás? Tercero. Para encontrar lo que realmente te gusta, explora. Explora. Explora. Si pudieras apuntarte a cualquier curso, ¿a cuál te apuntarías? ¿Qué tipos de libros son tus favoritos? ¿Hay alguna actividad que hayas dejado de hacer que te gustaba mucho? Cuarto, mantente diligente y positivo. Pon atención, energía e interés en vivir una vida con sentido. ¿Qué tan comprometido estás en hacerla cuando te encuentras un obstáculo? desfalleces. Recuerda que es 100% tu responsabilidad darle sentido a tu vida. Si te gusta este video, suscríbete a mi página web y a mi canal de YouTube. Si crees que le sirve a alguien, envíaselo. Y si tienes preguntas y comentarios, hazlo en la sección de comentarios. Me despido por hoy.